Una joven identificada como Marlene Martínez, conocida como la morocha de 23 años, murió luego de permanecer interna en el Hospital Público San Vicente de Paul, donde fue llevada luego que sufrieron un infarto supuestamente a causa de consumo excesivo de juca. Versión que fue desmentida por los familiares. ¿Por qué no? Porque yo estaba aquí y ella dormía ahí en esa habitación y en el Y, yo en esta. y cuando ella me dio un infarto a las dos y media de la mañana, yo me levanté en la pasolita a llevarla al hospital. Entonces los médicos determinaron que no, que eso no es No, no, eso no, eso es no Ella murió por infarto, ella le dio tres infartos. Yo salí a las 3 de la mañana a buscar un puentecito de agua y lo hallé en la libertad con Castillo, no la señora que vende comida ahí. Y se la llevé. Ya le descubrí la anemia. Yo le hice muchos Ella le pusieron seis pintas de sangre con tu eso? Me le pusieron sangre luego. Y ella se descuidó, me descuidé yo que soy su madre, ¿me entendió? Luego cuando la llevé al hospital, y más sangre, le pusieron tres pintas. Una de ellas de la sangre, botó una agua y yo le pregunté a la primera que por qué esa sangre tiene esa agua Luego ella dijo que no era nada. Ya le fue un dolor de cabeza. Luego pues como mi tío le dice, que ella le dio un dolor de cabeza y ya ella, ella comenzó la trombosis. Cuando ella se levantó y ella la vio. Estaba. Pero ella no, no, fue no murió de consumo no, de no. drogas. Ella ni le veía. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.